Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente aquí con ustedes, Bambi Rao. Este Y nada amigos, eh, les quiero dar las gracias por ser parte de mi canal. Y muy agradecida con ustedes por su paciencia, siempre se los digo. Y thank you very much, my beautiful friends. Y bueno. Eh, hoy les traigo un contenido Como ustedes saben Lo que les muestro siempre en mis videos Es eh, de nuestra Bella naturaleza Y aparte de eso este, Bueno eh, Quiero mostrarles a, a, a Una sorpresa eh, Son unos eh, Unos ra ratones Ratas Babies eh, Bueno si se fijan, eh, están ay, eh, babies completamente, pero eh, yo no me atreví a, a, a tocarlos. Ay, es que me da. Ay, es que no sé, me da como, no, no, sé, no sé. Como un poquito de nervio, tengo que ser sincera. Pero que son como si son cinco, cinco. Su madre supongo que estaba en busca de comida. Y bueno, este. Eh, pero mi tío, el camarógrafo, se atrevió a, a, a agarrarlos, entonces, este, bueno, entonces yo, lo siento, yo no, no, no pude, pero se los muestro aquí, miren, ay, se ven tan tiernos, eh, son ratones, yo sé, ellos son bien traviesos, porque pues, se comen las comidas, eh, rompen muchas cosas, pero ay, me da ternura, sinceramente, porque, ay, si se si, si, si fijan, están bien babies. Entonces mi tío el camarógrafo, como les decía, los movió de un sitio a otro porque allí estaban como haciendo un tipo de trabajo. Entonces este, eh, para, para evitar ¿me entienden que, que, lo, que fueran a, a, a, a dañar a los ratoncitos. Y bueno amigos, eh, quiero desearles eh, feliz día del padre a todos los padres del mundo. Eh, happy Father's Day, my beautiful friends. Y nada amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, eh, también eh, no olviden uh, dar, eh, la, uh, activar las notificaciones cuando ponemos contenido nuevo, entonces ustedes la reciben, eh, no olviden. Y también este, no olviden suscribirse y bueno. Como les digo y bueno y el, y el resto del video pues ya es sorpresa entonces este eh, nada amigos quiero darle las gracias por todo eh, nos vemos pronto eh, con otro contenido y cuídense mucho eh, bye bye pues aquí están los de los ratoncitos babies que les mencionaba pues, si se fijan, están allí eh, hay el colorcito tan bello, rosaditos están tiernitos, muy babies y pues este, mi tío, el camarógrafo, los está... ay qué bonito se mira tan tiernos e indefensos este, él los está moviendo de ese sitio para poder salvarlos porque allí este, como que estaban había riesgo para ellos entonces este miren son, ya les había mencionado pero creo que son eh, cinco son cinco ratoncitos entonces eh, miren, ahí los lleva mi tío él los está los va a colocar ahí en un espacio ya para que estén bien y no no les pase nada malo porque ya sí tenían riesgo entonces allí yo espero que es, que su mamá ratona eh, los encuentre ahí en ese puestecito <coughs> y como les mencionaba ella debo suponer que eh, anda en busca de comida entonces este yo sé que los ratones este son traviesos y hacen muchas cositas verdad pero ay pero ay, que es que están tiernitos o sea eh, es como no, no es bueno, o sea no, no sé, me, me, me da ternura me, y me da mucha pena este eh, abandon, que, que los abandonáramos. Entonces por eso tomamos la decisión de, de, de protegerlos y, y y pues llevarlos ahí. Este tan tiernos. De verdad sí deseo que su madre los encuentre. Yo espero que sí. Ellas son muy así, muy traviesas y pues ahí están los babies debo suponer que tienen de nacido, será que una noche un día probablemente horas, sí están demasiado babies entonces este sí es que los ojitos los tienen cerrados todavía, sí están súper tiernos ay tan lindo se ven bien indefensos los ratoncitos, claro que cuando ya están grandes, oh, son muy de verdad como les decía, muy traviesos y, y comen la comida, rompen cosas y todo, pero bueno, ahí tiernitos pues los protegimos y los, y ahí los dejamos en ese espacio ahí, ojalá no vaya a llegar otro animal y vaya a hacerles daño, ojalá no los encuentre su madre, qué bonito el colorcito, rosaditos, Mira, bueno, y ahora les voy a mostrar, si se recuerdan amigos, eh, que hace unos meses atrás eh, hubo una lluvia muy fuerte eh, Si no me equivoco el nombre era eh, Amanda, que esa lluvia pasó en el país de El Salvador Entonces este miren, ese río es el río eh, Lempa entonces, bueno, yo les estoy mostrando bellísima la naturaleza cómo se mira allí, pero bueno, justamente en ese en ese momento, bueno, ahí en el video, si se fijan, está lloviendo, entonces, y, y, y Lempa eh, eh, se salió de su cauce, me entienden, de, de, de, su, de su normalidad, bueno. Por, por la cantidad de lluvia que hubo entonces es mi, fíjense allí, esa es la naturaleza bellísima y es eh, el río Lempa, ay qué bonito se mira allí eh, de El Salvador entonces eh, ahí les muestro ese video y un recuerdo que nos quedó, bye bye see you soon my friends